Gracias, buenos días. Soy con y Néstor Omar. Eh, les voy a contar un poquito mi experiencia. Yo tengo invernáculos desde el año 74. Empecé con invernáculos haciendo frutilla. Dentro del invernáculo copiando a un japonés de Florencio Varela, un amigo que estaba ahí, este, y, así, y empezaron los problemas empezaron los problemas pero como en esos tiempos yo en el 71 72 tenía problema en la quinta con los almacenes, con el mal de los almacenes. entonces eh, venían los ingenieros a casa y me aconsejaban una cosa la otra y apareció el famoso bromuro en latitas chicas sí entonces, este, teníamos unos almácigos, primero con desastre y después eran una preciosura porque, calculen con el bromuro, esterilizábamos todo y sacábamos los tomates. Inclusive, teníamos que atrasar la siembra porque era tan rápido el crecimiento que tenía. Se nos pasaban los almácigos porque se plantaba todo a campo. Este, antes lo empezábamos a hacer en mayo los almacios y después llegamos a, a hacer casi un mes fin de junio fin de junio, los días antes bromurábamos, 15 días lo dejábamos destapado 4 o 5 días para que no tuvieran resto de nada y, y ahí hacíamos los almacios extraordinarios, la berenjena que era lo más eh, bravo de hacerlo, el que más problema tenía que se caía toda, con el bromuro metido era una preciosura, no se caía una planta, nada, nada. Pero, este, bueno, ahí seguimos haciendo, después este, ya se, seguí haciendo frutilla a campo, yo hice 32 años frutilla a campo y los últimos años también antes cambiaba suelo, iba cambiando suelo, iba cambiando suelo, pero a lo último ya tenía que usar bromuro porque no, no había forma. En frutilla no tengo experiencia de haber hecho, como dijo la mamá de, de Mariel, de haber hecho solarización, que todavía tengo la intriga, tengo 75 años y tengo muchas ganas de hacer este, frutilla, con solarización, con la experiencia que tengo en solarización de, de hacer algún ensayo. No, Las ganas me quedan, así que vamos a ver. Bueno, les voy a contar un poquito cómo es lo nuestro. Yo en el año 2014 fui a Mariel y me hice una propuesta de solarizar, eh, hicimos todos los análisis, hicieron ellos, toda la parte técnica de Mariel, acá en yo no tengo nada que ver con eso, eso es lo que le explicó todo ella, es lo, lo fundamental. Yo le voy a explicar cómo es lo que yo hago, eh, eh, la parte práctica de eh, armar los lobos. O sea, yo saco, por ejemplo, yo hago normalmente lechuga y tomate. Entonces saco una lechuga, antes hacía apio, no hago más tampoco. Este, saco la lechuga preparo el suelo lo cincelo muy profundo con cincelo yo no tengo la posibilidad de, de poner residuos de, de materia para hacer materia orgánica entonces ¿qué es lo que hago? hago eh, con estiércol pero eh, todo el estiércol que, que uso trato de que el que me lleva el estiércol, me lleve estiércol de una sola crianza, que tenga mucha cáscara de arroz, con poca, eh, vamos a hablar en criollo, con poca bosta, con, poco, con poca bosta de gallina, ¿me entiendes? Con una crianza o dos, no de que sea muy fuerte en, la, en bosta, sino que tenga mucha cáscara de arroz para que suelte el suelo. Entonces nosotros aplicamos eh, más o menos entre 2.000 y 3.000 kilos en 1.000 metros cuadrados de ese producto. Hay años que está seco, hay años que está húmedo, eso no puedo hablar de materia orgánica seca o materia orgánica húmeda, porque no les mentiría si siempre está seco. Pero ¿qué es lo que hago yo? Lo aplicamos, los rotobateo y hago los lomos. Traigo, yo traigo nylon nuevo, yo aplico nylon nuevo y en mi invernaderos tienen, tan techado con 720 y compro nylon de 7 metros de ancho por 100 de largo y no solo, pero de 50 micrones, no de 100 micrones, de 50 entonces bajamos las mangueras de goteo sobre cada lomo le pongo dos mangueras de goteo muy alto los lomos, lo tengo acá, pero no se la pude pasar a Mariel para que le pase la foto. Ahí, ahí. esas es son fotos de tu barnáculo, después voy a pasar. Está perfecto, pero eh, yo quería pasar de esto y no lo puedo pasar. Ah, eh, cuando está cubierto. Poner, ¿Se puede conectar el teléfono en la leche? Se podría, sí. ¿Querés que intente eso? Conectar el, ver, el teléfono, a ver. A ver si lo podemos hacer, porque acá les voy a mostrar. Una paciencia. Ahí está, mira. Mira, a ver. Eso está perfecto. A ver si se puede. Ahí hay para acá, para allá. Esto será, acá se puede conectar. Ahí, ahí cabe. todavía, porque me falta una persona que hoy va a venir a hablar Guillermo. Bueno, Silvio sí está presente. Los muchachos varaderos no van a venir porque justo venden, justo los jueces salir a vender y no pueden. Este... Si no, Mariel, después del recreo del mediodía, por para pasa todos los... Sí, eso también, manejo. Bueno, sí. si querés hacer eso, esto después... Sí, claro. Si se puede bajar, porque a lo mejor vos me las podés mandar... ¿Vos sí, no intentaste mandarme a mí las fotos? No. Sí, si yo te mandé estas fotos, las tenés. Ah, la no, la... Pero, pero porque yo tengo fotos ahí... No pero yo, si yo te las mandé, yo te mandé del invernadero pero cerrado... Bueno, yo, yo tengo ahí... Y te mandé las fotos cuando sí. te que a ver, a ver si las tengo. Yo este, voy a seguir contando. Y voy a Se ahí tengo, foto tuya tengo, bueno, sello. Lo, lo, ponemos, lo sellamos todo el invernadero. De todo, sí. Completo. Inclusive, al medio, cruzamos el nylon y le ponemos, en donde están los palos, le, le hago poner tierra arriba para que quede todo esterilizado. Y ahí... Yo saturo el suelo con agua, le doy eh, un día, un día y medio de agua, hasta que el suelo queda todo, todo negro, no toda de golpe, ¿eh? sino con el goteo lentamente para que no se haga un... muy duro el suelo. Para que vaya. cómo hace del Ah, está todo. Eh no, no, llegamos hasta la orilla hasta donde están las cortinas sacamos un poquito de suelo para afuera y después le tiramos y, y lo pisamos todo lo vamos pisando todo, todo, todo para que eh, el nylon quede compactado contra el, el, el borde Sí, con un poquito de tierra exactamente, más o menos unos 20 centímetros 15, 20 centímetros que ahí después suelen hacer algo de yuyol en la orilla esa porque no, no, no se puede esterilizarlo. pero es un bordecito sí. que ahí lo manejamos con matayuyo y eso este, bueno y entonces pero yo sigo regando o sea una vez por semana le sigo dando agua le sigo dando agua para que este, siempre esté humbro el suelo y ha llegado momentos de levantar hasta 82 grados a ras. O sea, yo levanto el nylon y pongo el, el, el termómetro y levantado 82 grados a ras, entre suelo y nylon abajo. Sí. Y si lo entierro a 10 centímetros he tenido 50 grados, hasta 10 centímetros 50 grados. Sí. Del... Bueno, es el... esto, esta es la experiencia nueva con el bolsa. Ese suelo era un colchón de pero ese suelo. Bueno, esa, eso salió después de escuchar a Mónica de ¿sí? pero ¿cierto? ¿sí? Claro, ¿no? eso es lo que hicimos este año, lo que vos me dijiste y yo lo hice ahí está, ¿eh? Eso fue lo que, el resultado de esto. Esto estuvo dos meses. ¿eh? ¿Esto surgió por qué? Porque el no yo no, no lo puedo controlar el eh? sí pero no se puede controlar con las solarizaciones eh. aparece porque en donde ustedes vieron ese tomate que estaba ahí este, ahí hubo sí, ahí había, había un invernadero <tose> que tenía sí pero que no sé si si las fotos, Mariel si las encontrá la otra foto si se alcanza a ver el en sí pero foto? si se alcanza a ver no son esto es todo con biosolarización, esto es nuevo, el, el, el que estamos es de este año, donde estamos los tres con no. Pero lo importante es que de esa manera vos a, a controlar. Sí, sí, sí, sí. Se cómo, controla todo. ¿Cómo fue entonces que hiciste? Eh, ¿Con qué? Para el sí, para el pero. ¿no? no, para el sí, pero no aboné ni toqué el suelo. Como saqué el tomate, como saqué el tomate. No, teníamos cebolla de verdeo, perdón. Sacamos el tomate, hice cebolla de verdeo y me vino sí, pero saqué el verdeo y cubrí con sin, sin mover suelo, sin nada, ¿eh? con suelo duro ya de cosecha, apliqué silobolsa, sí. esto, y, y así. Este, ¿Regaste ya. durante los dos meses o no? Con, no, no? No, no, no, no lo regué, para nada. Esto no se regó porque estaba ya el invernadero abandonado, no cerró. Inclusive ahí está todavía, sin, porque se me volaron los techos y quedó, está abandonado. Pero esa parte está como esto, no quedó... ¿No tomaste no, temperatura por ahí? Pero, no. no, en eso no, no, no, no, porque este, este verano, este... Este verano yo tuve problemas con la biosolarización que hicimos, que estábamos con, con Adolfo ahí. Este, porque las temperaturas cuando yo solaricé que fue en el mes de mmm, diciembre, sí, noviembre-diciembre, llovía mucho, había poca luz y lo dejé 40 días, pero me nació Yuyo. Mira, vino muy bien el tomate igual, ¿eh? y era un suelo de, de tomate. El año anterior había hecho tomate y volví a ser solarización y la cosecha fue buenísima pero me nació algún yuyo así que eh, yo digo que la solarización no fue perfecta porque, nació, porque para mí faltó luz pero el trabajo eh, yo lo hago siempre igual y el año pasado no, el año pasado lo hice en octubre hubo muy, mucho solto en medio octubre y noviembre fin de octubre y noviembre y en diciembre trasplanté este año lo hice más tarde pero como fue muy llovedor teníamos muchos días nublados y no trabajó bien ese es, un, ese es uno de los problemas que podemos llegar a tener cuando, cuando, no hay Dios hay... cuando no hay sol ese puede ser uno de los problemas que diga, ahí no me anduvo no, no me anduvo porque hay que fijarse también si tenemos pareja las temperaturas porque si no hay temperaturas como decía la mamá de Mariel de noche baja bueno, si no hay sol 3-4 días está baja la temperatura. Entonces, ahí podemos fracasar. Es el único, la única contra, pero después lo demás, este, es extraordinario. No sé si quieren alguna preguntita. Sí, ¿sí? por decir que usaste un iron de 50 micronios. Sí. Que compraste finalmente, sí. digamos, ese lo nuevo. Ese lo, lo guardás, lo puede usar dos años o no. Eso, Mirá, dos años, o no? Eh, sí, dos solarizaciones te puede aguantar. Mm, se degrada todo. Depende del, de la temporada que tengas. Si tenés mucho sol, que tenés mucha cantidad de sol, una sola. Porque cuando lo vas a poner, se te empieza a romper todo, no te queda nada. Y arriesgá, eh, es barato. Porque vos calculas una garrafa de bromuro hoy debe valer 70-80 mil pesos, si no vale más. No sé, no tengo ni idea. valía 50, 60. ¿eh? ¿Cuántos dólares? 500. Sí. Sí, es Y el nylon... Te digo enseguida, yo ahora compré nylon. Eh, sale 4 mil y pico de pesos. Eh, 7 metros de ancho por 100 de largo en 50 micrones así que fíjate cortaste, cortaste al, digamos, 7, cortaste al medio para los palos claro, porque yo tengo los invernaderos no, no sé si acá se ve, si hay otra foto Mariel, a ver discúlpame a ver, ¿sí? si hay una foto de los invernaderos nuestros de los que son No. La foto tuya, no la estos son los invernaderos chicos En la presentación la... había fotos tuyas Esto Acá. es invernaderos chicos Estos son los que están hechos en el 80 Estos suelos están trabajando desde el año 80 Este suelo desde el año 80 esto pasaron por bromuro o después solarización y seguimos trabajando. Esa, esa, esa plantación es con solarización. Eso. Bueno, y Ese eh... fue 18. Eso fue cosecha 18. Sí. Y los análisis que se pudieron hacer de Néstor era.. Eh... Esto es cosecha 18. Las agallas. Las agallas que salieron en envío ensayo, nosotros, nosotros usando la planta de tomate como, como indicadora, eh, había, eh, sin tratar había agallas y después del, del tratamiento no aparecieron agallas de nemátodos. Y después, en cuanto a los patógenos, también tenemos antes y después, como hablábamos hoy, eh, el tratamiento disminuyó bastante los, los patógenos de suelo y bueno, también hay una disminución de los otros ¿no es cierto? Eh, esta antes... fue eh, cuando hicimos toda la, la, la, claro. la, la experiencia la, todo. Y el, el primer año sí. esto fue en 2015 este fue un tratamiento muy muy drástico que, que además detectamos una, una merma en la materia orgánica porque Néstor sacó la muestra Néstor aplicó la materia orgánica eh, y sacó la muestra y después saco la muestra después de la solarización. O sea, no tenemos una muestra antes, primero todo. Sí, sí, había... sí sin materia orgánica. Ahí claro. se había detectado un 1% de disminución, que es una barbaridad. Pero por eso es que él tiene esos resultados de rendimiento, porque vos después no, no usa mucho fertilizante. No, no, no, no, no fertilizante no, nada, nada, nada. nada Pero bueno, aquí la cuestión es devolver al suelo y lo que se le saca. O sea, si nosotros no, sabemos nada. que la se le saca. ¿Solariza y nada No, no, solarizo y nada va. Estos, estos cultivos no tienen una gota de fertilizante, nada. Sí, ¿Pero cuántos kilos de guano? De... 3.000, más o menos. En mil metros cuadrados, 3.000 kilos, hasta 3.000 kilos más o menos. Sí, pero eh, sí tratar de tener mucha cáscara de arroz. O sea, ahora me trajeron un abono hace poquito, pero tiene como 3 años de gallina y eso no lo voy a poder aplicar porque le estoy pidiendo que me traiga con mucha cáscara de arroz y no consigue en este momento. Porque como se ha puesto tan cara, los criaderos este, siguen eh, haciendo, le pasan rotobacto adentro del, del criadero y renuevan y, y vuelven a, a, a hacer crianzas. Entonces, estamos, antes sí, antes se conseguía, era mucho más fácil que ahora. Genial, y bueno, Sí. sí, todos los años lo haces ¿La solarización? Sí. Sí, sí, sí, para tomate sí. Es muy costoso hacer tomate. Y si vos sí, sí. si vos no haces una solarización, no. Corre mucho riesgo. Ese invernadero, 2.500 plantas de este año, eh, que hice solamente, 2.500 plantas entre semillas y, y biosolarización Gasté 24 mil pesos en 2.500 plantas, 1.000 metros cuadrados. Si hubiera hecho una desinfección química? O...